Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria Hoy les vamos a tener cómo organizar la parte de abajo de su deck Nosotros el año pasado cubrimos todo alrededor de nuestro deck de abajo Con estos plastiquitos que te voy a dejar aquí, que no me acuerdo el nombre, pero te los voy a dejar acá No hicimos completamente todo tapado, no pusimos ninguna puerta Porque nosotros metemos las sillas, todo lo que usamos en el verámono metemos ahí abajo para que no se dañe con la nieve, pero eh, como todos nosotros empezamos a poner y poner y poner y ya quedó todo desorganizadísimo, eso se veía cuando tú pasabas por ahí porque era un, un, el, el tráfico de personas eh, pasa por ahí y se veía y a mí me molestaba mucho, mi esposo ya se aburrió también de eso. Entonces decidimos organizar, comprar plásticos en Lowe's y eh, repisitas para poner ahí. Espero les guste y se animen también a organizar para que toda su casita se vea bien bonita. Y ningún animal que no hayas invitado se venga a meter en tu casa. Bye. Nuestra ayudante. <risa> más, más. Eso es pesado. <risa> Eso es too <demasiado> heavy. <risa> A ver, te ayudo yo. ¡Señorita! <ríe> ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? ¿20 dólares? ¡Holy moly! Yes. ¡20 dólares! ¡Gracias señora! Ah, uy, espere, Chicos, así era antes eh, la parte que les estaba hablando de nuestro patio y es, es debajo del deck donde que poníamos todas las cosas Empezamos a sacar todo Aquí estoy burlándome de mi esposo porque miren todo lo que yo llevo y miren lo que él lleva. Y se ha quejado todo el día de dolor de espalda. What? Really? La vamos a usar amor. vamos a hacer es usar la madera de la medida y en la madera pegamos el cubos. No, sabes o sea, que me joda, pero aquí amor. No queda? A, ver, ponle a ver Tuve que cortar un poco porque no quería que me bajen el video por la música. Clicse para atrás, para atrás porque hay un Atrás, <risa> porque nos vamos a golpear la cabeza. Ahí. Otra de Los, tú, no, no. De, los sí. tíneos, de los que compramos ahora Que es de madera y el metro, amor. Estamos tratando de reutilizar Las cosas que tenemos Para no hacer gastos innecesarios Entonces ustedes van a ver ahí Cómo vamos haciendo Aquí me tiene de allá para acá Y Dios mío Y claro Me voy y se sienta él todo relajado a descansar, pero cuando se da cuenta ¿Qué? que vengo, ja, ahí sí venga me pongo a trabajar, pero te tengo en cámara. Container, todo lo que es para, para las amas, las tijeras. De piscina, y acá vas a poner todo lo que hablas de cortar plato, de poner la mida allá pusimos para los mosquitos para poder prender la gata seguimos organizando aquí y esta sección de solo cosas de piscina y seguimos, seguimos cuando termine queremos hacer otro de estos aquí para poner más madera y dejar esto libre para que así ningún animal que no le hayamos invitado venga y haga casa Entonces por eso pusimos a este lado para que atrás este espacio y no consigan como un rincón para hacer su casa Entonces todo está al aire y o la mesa, vamos a poner acá. Acá vamos a poner una mesa, pero es libre abajo. No tiene nada donde que se puedan ellos met a meter. Bueno, ya cuando esté todo listo, les dejo ver. Así es como nos quedó. Yo les voy a explicar qué es lo que tenemos aquí. Esto es el sector de piscina, cosas de piscina. Este es nuestro bouncy. Abajo tengo juegos. Para grandes, eh, los plásticos donde uno pone papitas, la hielerita, los jugos, el calentador de piscina, nuestros tarps y toallitas. Y acá ya les había enseñado qué hay. Ahora seguimos con nuestro patio. El antes y el después. Eh, no se fijen de lo que está todo roto. Ahí el piso así nos vino cuando compramos la casa. Ya les expliqué. En el futuro arreglaremos este. Este es nuestra pequeña salita de afuera. Eh, pusimos una carpeta para que se vea más acogedor y también para tapar lo que estaba roto. acá en el comedor si ven que está todo el pasto quemado es porque nosotros poníamos el bouncy de las niñas ahí entonces se quemó todo el pasto y lo que quise hacer es poner el comedor ya que no hay pasto y poner una alfombra y no sé eh, si ahora o después eh, decore los filos que se ven de tierra con unos eh, bloques cuadrados que mi hermano tiene en la casa de él que me encantaron y que los voy a hacer yo así es como quedó nuestro comedor Espero les haya gustado y se hayan animado ustedes también en reorganizar toda su casita, la parte de afuera. No la descuiden porque pueden llegar animalitos no deseados. No olviden suscribirse, comentarme darme un dedito arriba si les gustó. Se cuidan, bye bye.